Nos vamos a otros temas. Diputados de Asamblea Uruguay se reunieron con el presidente Mujica... ...para entregarle una serie de proyectos relativos a la seguridad que consideran están trancados en el Parlamento. El presidente prometió estudiarlo. Son diputados de Asamblea Uruguay, eh, perdón, de Vamos Uruguay, no de Asamblea Uruguay, como dije. Los diputados colorados Germán Cardoso, Fitcher Alcantero y Gustavo Cersóximo... ...pidieron la reunión para informarle al presidente sobre algunas ideas en materia de seguridad... ...que podrían concretarse agilizando los trámites legislativos. La delincuencia no puede, no puede estar armada. Quien tiene antecedentes penales o causa judicial abierta por cinco años... ...y porta un arma debe ser delito automáticamente tipificado... ...y se le debe penar de tres a veinticuatro meses de prisión. Debemos de, desde el Estado proporcionarle soluciones... ...a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. El Estado en sus políticas de vivienda debe priorizar... En facilitarle el acceso a la vivienda a las mujeres y a sus niños, debemos de resarcir económicamente a los familiares que quedan víctimas de los hechos de violencia, sobre todo las madres o hombres jefes o jefas de hogar a quien pierdan para criar a los hijos menores de edad. Y queremos equiparar el delito de tráfico de pasta base al de, al de homicidio. Quien trafica pasta base está matando. Según Cardoso, el presidente fue receptivo a las propuestas y prometió analizarlas. Nos manifestó que la preocupación es compartida y agradeció el trabajo traído, presentado, se comprometió a analizarlo y a darnos noticias, a darnos respuestas.